Y hola, ¿cómo andan todos? Espero que anden todo bien. Bueno, bienvenido más al canal mío de Mafia YT. Bueno, eh, hoy vamos a tratar de sacar la nueva skin. La nueva skin skill, skill o skill de, de Garena. Vamos a tratar de la nueva, sacar la nueva skin de la mágica diente de sable a Matista. Vamos a ver si sale o no sale. Vamos a cerrar esto. Esto y esto y esto y esto. Bueno, tenemos 1700 y pico de diamante. Vamos a ver si. que tenemos acá? Bueno, esto por. El recargado de recargado diamante. Esto. Y este. Vamos a cambiar esto. Y listo. Y vamos a cerrar esto. Vamos. Eh, vamos a acá vamos a recrearlo ¿no? de sí. vamos a esto listo tenemos un par más de que hemos hecho bueno vamos a bueno vamos a ver si se nos sale vamos a ver si está grabando si sí, grabando bueno eh, ahora sí vamos a esperar bueno yo eh, le comento si quieren eh, si quieren, eh, me pueden seguir a través de las redes sociales, en Instagram, que ya, ya voy casi para 2K de seguidores. Me pueden seguir en Twitter, me pueden seguir en Facebook, página oficial de Javi Gamer Está como Mafia también YT. Me pueden seguir en Buya también. Me pueden seguir en Kawaii también. Me pueden seguir, sí. Ahí abajo está abajo. Mira, abajo estaré dejando todas mis redes sociales para que me sigan, principalmente en Buya bueno ahora vamos a tratar de sacar esto a ver si sale vamos a probar sí, vamos a tirar un tiro de 19 está muy chocado siempre que hice una esta esta que esta aquí está muerta vamos a ver qué pasa bueno vamos a tirar un tiro de 19 a ver si sale vamos a de 50 vamos de 100 uh -huh. tenemos de 200 Esta se la tengo ya, se la tengo totalmente de nieve. Otra de 300 tiene que salir y sale. No, otra la puedo creer. Voy a tirar un tiro más. Ya. Tenemos la nueva y de hemos gastado 1300 y pico de diamantes, compañeros. Por fin la tenemos, se sí, Bueno, vamos a equipar esto. La equipamos, equipa rápido. Bueno, Ahí tenemos la nueva skin. Bueno, espero que les haya gustado este video Ya saben, síganme en mis trajes Sí, síganme, y si quieren que nos saluden en un próximo video, ya saben, vamos síganme también eh, Comenten un video, sí, comenten en este video, como que video mío yo lo estaré saludando en mi próximo video que grabe, sí Bueno, vamos a reclamar esto Que tengo armas, ah, el sartén Vamos a reclamar, cuerpo a cuerpo Ah, no, este no lo tengo El aparecido, nada que ver bueno, eh, tengo una una una propuesta para hacerle. Miren, si yo llego a los a los 500 sub, si llego a los 500 sub en este canal voy a estar abriendo estas cajas. Pero tengo ya los 500 sub. ¿sí? y si llego a los 500 sub, yo les debería voy a estar regalando eh, a dos personas que comenten en mi en mi video 300 diamantes para cada uno, pero tienen que comentar y y etiquetarme y en Instagram, ¿sí? Como mafia, arroba mafia y t, ¿sí? bueno, y si llego a los mil sub para mil suscriptores en este canal, voy a estar abriendo estos paquetes también, si, ¿sí? acuérdense, si, ¿sí? 500 en esta y mil en este, mil sub, bueno, espero que les haya gustado el vídeo, lo eh, vemos en un próximo vídeo, disfruten su día, cuídense del COVID, bueno, lo vemos en un próximo vídeo y.